Muy buenas cuberos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy día les traigo eh, un cubo, el unboxing de un cubo bastante curioso que está por aquí. Que como verán es un gear Cube, un cubo de engranaje en base blanca. Vamos a hacer un unboxing y una review de este cubo y tal vez. Espero que dejen su like, se suscriban, activen la campanita Y ahora sí, comencemos Pues ya traje las tijeritas, así que bueno, solo le corta. el mismo corte con esto okay. creo que ya y pues sacamos el cubo ah mira nos viene con instrucciones y para los que no saben, este cubo es de la marca Linju Toys, como dice aquí. aquí. Que he visto en bastantes tiendas de cubos. Y bueno, me interesa comprar mi primer year, así que bueno. Los, los, los sticks, los. La instrucción lo dejamos para después y sacamos el cubo. Ok, viene como algo lubricado o algo así. Y ok, esto se es Para mí es bastante curioso. Y bueno, vemos las primeras impresiones. De hecho ya como que se está empezando a soltar un poco Sí, ya está soltando poco a poco Bueno, ya creo que ha sido bien Como ven, este cubo, lo curioso de esto es que a pesar de que sea un 3x3 de engranajes No se mueve a 90 grados, o sea, simplemente así Ya que no se va a poder mover Si no se mueve a 180 grados entonces me pareció curioso, lo compré. Ok, entonces veamos qué nos tiene. Pues el giro yo diría que está muy bien. Acá vamos a ver cinco cosas. El giro, la estabilidad. Eh, Cómo maneja este cubo. Eh, también vamos a ver la calidad y la accesibilidad primero que nada el giro el giro después de sacarlo de la caja pues es bastante o sea no flojo pero si sí está si sí se mueve bien al menos pues en este si sí le daría un punto ya que si sí gira bien de hecho vamos a deshacerlo a ver qué tal va y gira bastante bien Pues bueno, a ver, vamos a ver eh, La estabilidad la estabilidad, por lo que veo, hasta ahorita me va bien No se me pasa ni nada, o sea, ahí está todo controlado ya o sea, ni se pasa, ni se queda a la mitad o sea, o sea, al menos da y completo completa o menos. Así que, bueno, vale la pena darle un punto. Este cubo creo que sí vale la pena comprarlo. Y vamos por el tercer punto que es la marca Pues lo que veo de este cubo, ahora lo que acabo de notar es de que la capa roja que por cierto una de las cosas que menos me gusta de este cubo es este centro que es supuestamente rojo pero tiene ese logo eh, bueno no importa pues el pues la cara naranja y roja ya se mueven bastante no tan suelto pero sí se mueve con un poquito flojo Sí, está que se me un poquito flojo en el verde y azul le están normal ya o sea, como ven ya está normal y en el amarillo y el morado eh, sí se siente un poquito no sé como apretadito y no sé si este cubo se puede Ajustar o algo así para no sé, estabilizar las tensiones, porque veo que en uno está más flojo, otro está normal y otro está apretado. Bueno, veamos el, el, el cuarto punto que es la calidad. Pues el giro, los tres que mencionaba mencionado, está muy bien. O sea, gira bien, es estable. Se puede manejar muy bien y todo, pero la calidad, luego de eso lo único malo que tiene este cubo es que ahora como acabo de notar, sus stickers son, sus supuestos stickers son pintados, o sea algo que me decepciona un poco, pero bueno, de hecho le pienso traer al canal una modificación de stickers a, a este cubito entonces si este video más o menos llega a 30 likes o 20 bueno, haré la modificación de stickers en video y pues eso como que le baja un poquito el, la calidad de stickers porque es que, bastantes marcas que no son como móvil y siempre pan, pintan los pegatines Así que bueno, diría que este cubo es como calidad, entrando a calidad media por ahí, entre calidad media-baja y media-media, por así decirlo. Pues está entre esos dos lugares, ya que gira bien, es estable y se maneja muy bien. O sea, se considera un cubo de calidad. Así que bueno, en calidad le vamos a dar un punto a la justa llega un punto porque si, si no está muy estable o no, o no giraba bien pues ya no tenía calor bueno veamos la accesibilidad o sea lo que me refiero de accesibilidad es de que se encuentra en bastantes tiendas si este cubo o la marca es reconocida pues lamentablemente en accesibilidad eh, no va a tener punta este cubo porque ya que la marca no es tan reconocida y por lo tanto o um, sea como he visto solo tiene tres cubos en, en el empaque ya que he buscado información y parece que solo tiene los years tiene el year 3x3 o sea el normalito que acá está el year 2x2 y el Gear versión 2, o sea como que le baja de experiencia a la marca y por no ser muy reconocida, o sea solo puede ser reconocida por este cubo, eh, pues como que le quita algo de mérito, pero aún así la marca sí ha hecho un buen trabajo en crear este cubo. El único consejo sería mejorar las pegatinas. Y bueno, en ese sí le bajo un punto, ya que no se encuentran bastantes tiendas. Y de hecho, me resultó muy que puntaje le doy 4 de 5. O sea que más o menos por ahí le falta mejorar algo. Por ejemplo, los stickers y el reconocimiento de la marca. Pero bueno, por lo demás, creo que este cubo lo muy bien. De hecho, creo que voy a hacer una pequeña resolución de este cuito A ver cómo me va, ya que creo que sí lo sé resolver, más o menos. Eh, sí, sí lo sé resolver. Así que, bueno, intentémoslo. es el último paso si sí. como vea este cubito he visto en bastante casos que es sencillito y sí que lo es bastante sencillito de resolver pero siempre tiene tiene bastante de hecho sería curioso investigar su parte la parte interna de los gears e intentaré conseguir no sé también les quería comentar que haré un tutorial de este cubito ya que como veo es bastante sencillo de resolver y tal vez haré un modificando súper con este cubo ya que no sé como que le pienso agregar algunas, cosi algunas cosillas a este cubo Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Dejen su gran like, suscríbanse al canal y activen la campanita para un nuevo video. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.